Primero, le pregunté que la opinión la estaba dando una cardióloga internista. Y él me dijo, hay que tener mucho cuidado porque la doctora Pura Enríquez es de mucho nivel. Fue maestra de él. Entonces, están saliendo, por ejemplo, estos trabajos. ¿Cómo manejar a los pacientes cardiovasculares ante pandemia del coronavirus? Lo llamé para preguntarle al doctor Miguel Ángel que si todos los pacientes en problemas de cardiovasculares son iguales con relación a este fenómeno del coronavirus. Me decía que no, que una cosa es el hipertenso, otros tipo de problemas cardiovasculares que existen, pero no es que todas las generalidades es de igual suerte. Ella dice que de llegar a una catástrofe de cada mil enfermos, un asunto de hipertensión pueden morir hasta 60 si es que entra el fenómeno pero Miguel Ángel me explicaba otra cosa cuál es la preocupación y hasta me ha llevado a una actitud de notar así como de no de es una depresión lo que he estado sintiendo sino más una reflexión una reflexión ante dos problemas serios que tenemos los dominicanos. La enfermedad en sí, la enfermedad en sí y qué país somos, qué tipo de gente somos. Como decía el maestro de la medicina Hipócrates, que no todas las enfermedades son iguales porque no todos los pacientes son iguales. Eso me recuerda esa frase de ese maestro de la salud. Que no todas las enfermedades son iguales porque no todos los pacientes son iguales. Eso podemos decir. Déjame ver esta llamadita. Aló, buenas noches Sí, buenas noches, Timonolo, qué tal Bien Marco Alonso Ah, mi querido sobrino, ahí está Marco Alonso Que es el presidente del Colegio Regional de Médicos O sea, no solamente mi sobrino Sino que lo presento como una autoridad regional del Colegio Médico Y qué bueno que me llame para que en él escuchemos su opinión Buenas noches, doctor ¿Qué? Bonilla Sí, Buenas noches, señor Nori, a toda la población del, del mundo. Esta llamada es como presidente del Colegio Médico, exhortando a toda la población en sentido general que se abstengan de salir de su casa, que se mantengan en su casa frente a esta situación que estamos viviendo de esta, de este virus. Que mantengan la limpieza, la, el, la limpieza extrema para evitar los contagios. Y al sector médico, que también entienda que a pesar de que estamos para vigilar y cuidar y atender a los pacientes, debemos cuidarnos, eh, evitar de exponernos a sobremanera frente a cualquier tipo de paciente existente y que todo paciente, tenga o no sintomatología, lo tratemos como, como tal. ...para evitar contagios eh, a nosotros el personal salud, a los médicos, enfermeras, a todo el sector salud. Y a aquellas personas que están encargadas de preparar y, y despachar alimentos, comida y eso... ...que también manejen lo que es eh, el mayor cuidado posible para evitar los contagios. Déjeme preguntarle algo, eh, sobrino. Estoy viendo por televisión los países fuera de aquí que los médicos tienen un equipo bien, que se ve bien protegido. Eh, ¿Cómo andamos nosotros a nivel de esa protección al médico? Aquí estamos, en San Francisco de Macorís. Estamos, no nulos, prácticamente. estamos nulos en el país en que, supuestamente en el día de hoy salud pública iba a recibir eh, de manera externa del exterior unos equipos que ya se iban a a repartir en toda la provincia pero todavía aún no se han recibido nada y los médicos estamos trabajando a mano pelada como se dice eh, no hemos abandonado las consultas todavía y eh, arriesgándonos en, la, en los hospitales sobre todo arriesgándonos a contraer cualquier tipo de enfermedad claro manteniendo cierta distancia y, y por esto solicitamos a la población que si su sintomatología, aunque no sea respiratoria, es muy mínima, pues lo que trata de buscar los medios, de, por teléfono o por el, o vía, eh, cualquier otra vía, de eh, indagar con algún médico qué hacer para evitar estar asistiendo a los hospitales. Ahora mismo, doctor Bonilla, mi querido sobrino, eh, ¿cuántos laboratorios existen aquí en San Francisco? incluyendo los oficiales para confirmar si un sujeto una persona tiene el COVID-19 ¿cuánto laboratorio tenemos? Correcto, legalmente y por mandato por comunicado dicen que está al, hay dos pero no tenemos el dato correcto de que ya lo estén haciendo aquí no sé si lo están llevando a Santo Domingo no, no, no tenemos el, la, fir, la firmeza. O sea, que aquí un paciente, si se localiza un paciente en el hospital, eh, prácticamente estamos la, hablando de cuántas horas para saber el resultado. Se toma la muestra y se envía a Santo Domingo, vía Salud Pública. Las horas, eso va a depender de eh, cómo esté el trabajo allá, porque ellos están montando una cantidad de pruebas por tiempo. Eh, mm, eh, hasta ayer creo que eran 10 pruebas cada 5 horas eh, algo estimado estuve viendo eh, que a un laboratorio se le dio el permiso para que tenga la facultad de hacer el estudio pero escucho que anda aproximadamente una de las Ajá. pruebas en cuatro mil trescientos pesos. Correcto, hay dos laboratorios que están aprobados por el gobierno para realizar estas pruebas. Esa fue el precio que emitió el gobierno también. Inicialmente eh, estaba un poquito más costosa y luego la, la acomodaron a esa a ese monto. El, el decir si está caro o barata no puedo etiquetarlo porque no conozco esto pero sí sería prudente que el gobierno eh, tome cata en el asunto y se haga responsable a un gran mayor porcentaje de, del costo. Porque para una gente pobre, un tipo que venda naranja, que venda eh, patelito, que venda kipe, 4.300 pesos es casi peor que la enfermedad. Digo, el gobierno debería hacerse responsable a, a, a su totalidad o a un gran porcentaje del costo. Perfecto. Eh, me gustaría que esté atento al programa. Cualquier cosa que se produzca, muy agradecido voy a estar en eh, mi querido sobrino de que me llame para informarle a la comunidad. Correcto. Pues ya empezamos. En el día de mañana, el colegio médico tiene pautado seguir informando a los colegas. Eh, ¿Las pautas a seguir? Ya porque ya, ya esta pandemia. en caso de que no estéis viendo el programa porque tenga algún tipo de compromiso voy a aprovechar en su calidad de ser el presidente regional del colegio médico de que se está hablando y estoy señalando aquí en el periódico cómo los pacientes con problemas cardiovasculares pueden ser eh, un porcentaje más alto de posibilidades de enfermarse. Yo diría que entre las medidas que le sugiero al colegio médico, que sea por un mes o por lo que se entienda, que los medicamentos de la hipertensión puedan ser vendidos por pastilla puedan ser detallados, porque la mayoría de las clínicas no quieren detallar los medicamentos de hipertensión. Entonces eso puede ser una salida, porque una gente quizá no pueda conseguir los 800 o los 1200 de una caja de pastillas para la hipertensión, pero quizá un amigo le pueda prestar 200 pesos para el día de hoy. Esa es una propuesta formalmente que yo le hago al Colegio Médico que defienda que todas las farmacias sean obligatorias eh, distribuir, detallar los medicamentos de hipertensión u otros también en enfermedades que no se den, que no sea la caja entera como plantean algunos, algunas farmacias. Eh, eso sería una buena medida, pero hay que entender que hay ciertos medicamentos, sobre todo de, para este tipo de patologías, que la cantidad que traen son muy mínimas, que traen 10 o 14 de pastillas, eh, y ahí es que viene el factor eh, de, de, de, de esta índole de venta. Ahora, frente a una crisis que está sucediendo, es una buena opción de que la asociación de farmacias tome en cuenta este punto y... Y logre que se haga de esa manera. como bien los pacientes pueden acercarse a las boticas populares para ver si estos medicamentos están eh, en las boticas. Perfecto. Pues vamos a estar en contacto. Cualquier